Yeah, yeah. Oh. La vida es una historia sin moraleja na, na, na, Cuanto menos haces más te quejas Se me metió cambiar el mundo entre ceja y ceja Y ahora cuento mi historia desde la celda Ya desde pequeño fui difícil de llevar Nunca quise seguir la escena que marcaban los demás Rebelde en clase, disfrutando del desmadre del alboroto Reprimendas, cristales rotos Niño estate quieto para la foto entre sermones y reproches hoscos Trastadas de gamberros vacías de contenido que se fueron politizando poquito a poco En el instituto intentaron disciplinarme y me convencieron de que solo vale revelarse su educación, basada en la autoridad baste dedo corazón Toma por culo Con esfuerzo y tenacidad tiré adelante. Salí de aquella fábrica de replicantes sin que me convirtieran en sumiso y obediente Dedicado pa' un amuno, así reviente Aquella ya yo yacía de las mías. Pasaba las tardes frías esquivando policías en el barrio. Las tonterías te salen caras. Con la cara bien tapada machacando queríamos dejar huella, estaba claro responderemos a cada agresión sin vacilarlo, teníamos recursos y sabíamos usarlos, por eso más de un cerdo acabó desesperado cada puto día en la misma canción, hasta que la gota colmo el vaso en aquel callejón vimos y quisimos evitar una agresión recibiendo contra la pared tomé una decisión, cuánto se ha de soportar, cuántas tragedias llorar para terminar por disparar a sangre fría, afán por combatir esta tiranía, es la vida es la vida de cualquiera pero podría ser mía Cuánto se ha de soportar, cuántas tragedias llorar Para terminar por disparar a sangre fría Afán por combatir esta tiranía Es la vida de cualquiera pero podría ser mía Me metí de lleno en la movida Estaba decidido a tumbar su hegemonía Acciones por la noche, reuniones por el día la lucha era la, la brújula que guiaba mi vida En terreno hostil, represión, bill pleno Maderos, otro de los nuestros para agujero su propia medicina el banquero Andate con ojo que nos siguen compañero Poco a poco íbamos sumando gente Colectivo organizado seramos más fuertes Nos fuimos expandiendo en la ciudad abriendo frentes Acciones descentralizadas permanentes La ola represiva no se ha ido de esperar Procesos judiciales y montaje policial Los medios hablaban de un grupo radical Se acercaba a la campaña electoral Pasado un tiempo fuimos absueltos, pero claro, esa noticia no llegó a los medios, porque ellos viven del sensacionalismo, grandes titulares y poca veracidad. Me sentí solo, vacío, cansado, decepcionado, rechazado. ¿Cómo es posible que la sociedad condene al que lucha por todo sino al que todo lo tiene? Pero aún así, nunca tiene la... Que continuara, que todo habría sido en vano si ahora abandonaba Que el capitalismo arrasará con todo si no se le para y volví a ser el mismo, con ganas de luchar, incluso de salir de fiesta. Aquella noche me junté con unos viejos conocidos para recordar antiguas gestas. Y entonces vi al cipayo del callejón, yo estaba seguro, él también me reconoció. Se cruzaron las miradas y él me sonrió y su sonrisa me trasladó a aquel día de terror. Se acercó, me paré, me agarró, le pegué. Nos fuimos al suelo en una lucha sin cuartel, sacó la pipa pero yo se la quité.